Dime, dime. Aquí? dime, dime, aquí estoy. ¿Estás ahí? A ver, Diego, a ver si estás. Hola, hola, hola. Ah, sí, se te oye bien. Hola, chicos de YouTube, os habla Luis de Pixline. Eh, estamos en conexión en directo con, con Susana, que, que, que se ha ido a Irlanda a trabajar sin saber inglés, quería ganar dinero. Bueno, sin saber, sí, inglés, un nivel básico, medio, ¿eh? Pero bueno. Ver, ver el... Pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde estás hoy, Susana? Cuéntanoslo, para que la audiencia se sitúe. Pues mira, hoy estoy en CORE, como tú has dicho, en, una ciudad, en la segunda ciudad de Irlanda más grande. La primera ciudad más grande es Dublín, como mucha gente conoce, y la segunda es CORE. Son dos ciudades muy habitadas por mucha gente que viene a estudiar aquí inglés, a trabajar y sobre todo a aprender el idioma, el idioma universal que es el inglés. Y bueno, pues la verdad que está esto de gente por todos los sitios, ¿eh? A ver, Madre mía, un poquito cómo está todo aquello. Está tremendamente, que no se puede ni andar por las calles. No se puede ni andar, Dios mío. O sea, que está, hay, mucha actividad, hay mucha actividad allí, ¿no? Sí, muchísimas. Yo que vivo en una aldea de aquí de Irlanda, me he venido hoy a la ciudad, que la tengo a 40 minutos, de Kill britain se llama, me he venido a la ciudad, pero esto está tremendo. Bueno, yo estoy en un coffee shop, estoy en un coffee shop, como ves, enorme, son todos de madera, muy bonitos. Y bueno, pues esta es una de las calles principales Y aquí hay gente por todos los sitios, Luis, por todos los lados, no sé si lo veis. Sí, sí, ¿Tien? sí, se te, se te ve perfectamente, Susana. Esto parece... contándolo para que lo vea la audiencia. A los que os acabáis de incorporar, os recuerdo que os está hablando Luis de PrixLine desde Madrid y Susana que está en Dublín, que se ha ido allí a trabajar, a ganar dinero rápido, necesitaba ganar dinero y se ha ido allí. Su nivel de inglés no era muy elevado, pero lleva su traductor de Google y nos lo está enseñando. Sigue mostrándolo, Susana. Nivel de inglés, toca que hacer un inciso, es un nivel básico, un poquito medio, pero me he venido con un poquito de nivel. Porque si me vengo con cero de nivel, lo pasaría fatal. Y, bueno, como veis, mira, todo lleno de tiendas. Las las, las tiendas, son las puertas son de colores. Eh, hay mucho color, una es roja, la otra es morada, amarillo. O sea, estos son pueblos y ciudades con mucho color. Por ejemplo, como veis, esta tienda de aquí, pues es de color rojo, ¿Sabes? Eh, la siguiente es azul, o sea, es todo muy colorido. Eso, sea, la verdad, que son pueblos y ciudades como muy alegres y un poquito, y un poquito, por así decirlo, como medievales, ¿no? Tiene un toque así medieval. A la audiencia que nos está escuchando en Twitter, que no nos pueden ver, ya no, para próximas emisiones lo conectaré que nos veáis también, pero podéis ir a YouTube, a PRIXLINE, ponéis PRIXLINE y ahí nos veis el directo en este momento. Susana, pero tu, tu otra amiga que está allí también, es así que no sabe nada de inglés, ¿no? ¿Cómo se llama? Por cierto. Se llama Sara. Y, le se llama a Sara. El directo, ¿no? y no sabe nada, nada de inglés. No sabe ni el pero, nada, ¿no? nada, nada, Lo está pasando realmente mal. La está tocando llorar, frustración a tope, tiene días de mucho, mucho bajón, tiene días de más alegría, Sara, realmente lo está pasando muy mal. Es que hay que tener la moral alta, ¿no? Hay días yo creo que se pasa mal, ¿no, Sara, desde tu experiencia? A ver, hay días que te pilla la moral más baja y no tienes dónde apoyarte porque la familia, si es verdad, la familia, tanto la familia como... Como pareja, si tienes pareja, o animales, si tienes animales, están todos lejos de ti. Entonces, realmente hay días que se presentan más duros y te baja mucho el ánimo porque te encuentras un poco solo y no sabes de dónde tirar. ¿Tú has pasado Igual. algún día malo en estos 20 días que llevas en Irlanda? Se lo recuerdo a la audiencia, a los que se están conectando ahora, está en Irlanda, en, en Cork. En lleva 20 días allí ya trabajando, se fue desde España. ¿Has pasado algún día malo, Susana? Sí, he pasado más no, de era. uno. Y he pasado... no si solo hubiera sido uno, Luis, qué contenta estaría. He pasado más de uno. ¿Más de uno? Eh, sí. ¿Pero no me has dicho nada? Claro, porque es que son cosas que, que al venir aquí a trabajar te toca vivirlas. Tú ya sabes que vienes a vivir una gran experiencia. Y ya sabes que tu familia y tus animales si los tienes o tu pareja lo tienes en otro país. Entonces tú ya sabes y cuentas con que va a haber días buenos y días malos. Pero ahora con las redes sociales, Susana, hay mucha más comunicación. Susana, uy Entonces, chicos, lo tienes pues, que aprenderás... a. Ha, ha habido un lazo, Susana, habla, habla. Ha habido un fallo ahí en la conexión, pero yo creo que ya tenemos hemos recuperado. Oye, la audiencia escucha. puede preguntar lo que quiera, eh, que se lo transmitimos a Susana, escribirlo en los chatos. Me me estaba demandando Sara en este momento que se ha ido de compras porque dice que para, para levantar el ánimo y para subir un poquito el ánimo pues se ha ido de compras la muchacha la han pagado ayer para mí, como Sara, a Sara lleva menos, ¿no? que lleva ¿10 días? ¿o cuánto lleva allí? Sara lleva pues unos 8 días 8 días ¿y, y para, para pasarse el bajón se ha ido de compras? Sí. pero entonces se va a gastar lo que gana ahora hablamos de dinero, que el otro día en la emisión de la semana pasada creamos un debate porque si están precios y luego alguien de la audiencia empezó a decir que se ganaba mucho menos. Ahora. Bueno, pues Susana, ahora. Habrá ¿cuánto, que, se Susana, ¿Cuánto se gana? pregúntame. Cuánto, ¿Cuánto se gana? Sí, ahora que tú ya lo has investigado bien, para responder sí. a la audiencia. Sí, que es verdad que yo estuve aquí hace 15 años, viviendo, dos años, y trabajé en varios sitios y tuve varios sueldos muy distintos. No tiene nada que ver ser camarero o clean de table, que es limpiar mesas. Recoger vasos, platos. ¿Tú 2.500 euros? Me has comentado siendo azafata de, de tren allí, ¿no? ¿Es cierto o no? Sí, yo he trabajado en un tren y ganaba 2.500 más propinas. Al era azafata ¿Al, al mes. mes sí. Chicos, chicos, el que, hay que sea, sea valiente, mira, aprender de Susana, cuéntalo, cuéntalo, Susana. Pues sí, 2.500 más propinas, se te ponían 2.000 y pico, un poco 700, pero claro, echaba más horas. Muchísimas horas. ¿eh? No, pero ahí se va a trabajar, no se va a holgazanear, ¿no, Susana? Sí, sí, claro, claro, aquí el que viene tiene claro que es a trabajar y a estudiar. Porque el idioma de aquí es el inglés, es la lengua universal y la gente viene a aprender inglés. Entonces, es estudiar y trabajar. Ahora, eso sí, en tus días libres puedes pasártelo muy bien porque hay muchos sitios interesantes para conocer. Y puedes hacer mucho turismo, pero aquí se viene a trabajar y a estudiar. Es así. Sobre todo inglés, ¿no? Claro, hay un y montón y de... trabaja Perdona, ahí... dime. Dime, No, que te iba a decir, a trabajar, aparte de Uber, que es una buena solución, eh, decías que también se puede trabajar allí en Google, en Twitter, ¿no? En Facebook, e incluso aunque no se sepa inglés, ¿no? Que te contratan también. No, no, no, no, no. Que luego hay debates en las redes sociales y no quiero debate. Por eso, por eso te lo estoy preguntando, para que lo dejes claro. Tú que estás aquí. Chicos, ahí. Chicos de la lista podéis preguntar en los chats, ¿eh? Soy Luis de PRIXLINE, hablando con Susana, que antes trabajaba en PRIXLINE y ahora se ha ido a Irlanda. Y Como tenemos muy buena relación, hacemos las transmisiones. Vino, Pues sí, a ver, lo que te estaba comentando, depende del trabajo que tengas, si te vas a trabajar de azafata en un tren como yo estuve, eh, 2.500 euros, 3.000 euros vas a ganar al mes. Pero para entrar a trabajar de azafata en un tren necesitas un nivel de inglés por lo menos medio... Intermedio para poder defenderte. Pero tu por... nivel es bajo de inglés, Susana, en la emisión del otro día, que la quiera ver, nos dijiste que ibas con el traductor que no, de no. El no, no, no, está no. ahí, está ahí, no lo digo yo. Ahora, ahora mi nivel ha bajado porque hace 15 años que estuve aquí y mi nivel ha bajado un montón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Y ahora voy con el traductor a todos los sitios porque le necesito. Pero claro, yo hace 15 años cuando estuve aquí, mi nivel era bastante bueno. Y eso que dijiste que te contratan para trabajar en Twitter, en Amazon y en todas estas que están allí en Dublín, sin, ¿sin saber inglés o es obligatorio inglés o cómo va el tema? ¿O con inglés te pagan más? A ver, está en, en Dublín, está Twitter, Apple, Twitter, Apple, YouTube, todas las bases centrales de las multinacionales grandes están en Dublín. Y luego aquí en Core, donde estoy hoy, que es la segunda ciudad más grande de Irlanda, está Amazon y Apple. Aquí está Amazon y Apple, y las otras están YouTube, Twitter, Microsoft, IBM, están en Dublín. Y hay trabajo, ¿no? Allí hay trabajo. ¿no, hay, mucho, sí, hay trabajo de atención al cliente. Atención están contratando gente, ¿no? con español. Sí. Yes. Está claro. Que eso es distinto, hay que aclararlo muy bien, porque están contratando gente, de gente con habla hispana que hable español y están contratando gente de habla inglesa y de habla hispana. Entonces, si tienes un nivel medio alto de inglés, podrías entrar en cualquier de estas multinacionales, pero claro, tienes que hacer una entrevista o sobre todo mandar el currículum por internet. La gente manda el currículum por internet. Perfecto. ¿Y la entrevista hay que hacerla allí en Irlanda, en Dublín o en Cork, o te la pueden hacer por Skype y luego ya si te cogen y vayan. Normalmente, Sí, normalmente tú mandas el currículum por internet. Yo he conocido aquí diferente gente española en esta semana pasada y todos han mandado el currículum desde España. Me lo han comentado ellos en casos reales. Y luego después les han llamado y les han hecho la entrevista por Skype. Por Skype o por videollamada de WhatsApp, algo así. Y bueno, pues está bastante bien porque la entrevista es por Sky, si te cogen, te pagan, te suelen pagar el billete de avión, te suelen pagar el primer mes de alojamiento y luego ya el segundo te le pagas tú. Y bueno, como te repito, Luis, eh, te piden de habla e hispana, es, atención al cliente en español, o de habla inglesa, puedes hablar inglés o español. Supongo que si hablas inglés o español, si hablas los dos te van a pagar mejor, ¿no? Claro, contra más idiomas hablas te pagan un plus, pero normalmente están pidiendo gente que hable inglés con un nivel más o menos medio alto o gente de habla española, no sé el por qué, pero piden mucha gente de habla hispana, el motivo no le sé. Y están cogiendo gente española y me han dicho a mí la semana pasada dos chiquitas, una de Madrid y la otra de Madrid también, me han comentado que estaban cogiendo gente pues para hablar español en, atención, en servicio de atención al cliente como pues empresas importantes, va a ser centrales importantes, YouTube, Twitter, todas esas empresas grandes están en Dublín. Están en sí, es en la, la base central para Europa la suelen tener en Irlanda, todas estas empresas de Es más, sí, sí, vamos, yo me informé hace poco, realmente no tenía esos datos. Sí, yo sí lo sabía, es por tema fiscal, porque por lo visto en Irlanda pagan o pagaban menos impuestos. Entonces tienen allí su cuartel general, por lo menos para toda Europa, todas estas. ¿Y qué pasa? Pues, que necesita mucha gente que hable español para atender a todo el mercado hispano, ¿sabes? Claro, claro. Pues en, las, en los anuncios que yo he visto en el periódico piden gente de habla hispana, española o gente de habla inglesa. Son los dos idiomas que más se piden. Para atención al cliente, si se te da bien el tema de atención al cliente, aquí podría ser un lugar de trabajo. Pero claro, hay que mandar el currículum primero por internet, te tienen que llamar, hacerte la entrevista por Skype, bueno... Marcar, es un buen proceso. tampoco Mira tú qué rápido te has ido para allá, ¿no, Susana? Tampoco te lo has pensado mucho. Sí, he estado dos años, Luis, he estado dos años pensándomelo, dándole vueltas. Yo quería, pero no, no me atrevía del todo a arrancar. Y llevo dos años dándole vueltas. Ah, ¿y qué planes tienes? ¿Cuánto tiempo le recordamos a la audiencia que, que lleva 20 días allí en Irlanda trabajando? Susana es española. ¿Qué, qué planes tienes? Pues vale, momento si, si, si te digo la verdad, los planes todavía no los tengo claros. Me gustaría estar unos meses, cuatro, cinco meses, mejorar el inglés, que le necesito mejorar, porque he perdido mucho inglés, muchísimo. Te que lo estás mejorando a marchas forzadas, sí o no, Susana. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque al vivir aquí vas a comprar el supermercado y tienes que ir con tu traductor. O con tu diccionario, para defenderte, hablar en inglés. Vas a un restaurante a comer, tienes que hablar en inglés. O sea, te tienes que defender a marchas forzadas. Eso es lo que te hace aprender más rápido. Ahora, ahora, ahora mismo, en el coffee shop que estás, en inglés lo habrás pedido, ¿no? Claro, en el coffee shop que estoy, para poder pedirme el café, a marchas forzadas. Sepas o no, hay que hablar. Oye, ¿y hay mucha gente por ahí que habla español o, o no? ¿O todos hablan en inglés? Digo por la pues calle. O sea, pues hay mucho... Aquí hay, sí, bueno, aquí en la ciudad, en Cora, hay mucho español. En la ciudad, pero luego te metes en las aldeas, como yo que vivo en, en Kilbritten, que es una aldea que viven 200 personas. Son todo familias irlandesas y son todos niños, son todos irlandeses. Son aldeas con playa, muy bonitas, con campo, pero luego te vienes aquí a la ciudad. Y ya es distinto, ya ves españoles por la calle hablando, eh, ves, sí, hay muchos chinos, japoneses aquí a mi lado ahora. Bueno, hay Cosmopolita todo aquello, ¿no? Sí, sí. Pero franceses... Lo es lo la ciudad, Port, ¿no? Sí, ¿Cómo? franceses, italianos, alemanes, aquí es muy como, lo que tú dices, muy como, cosmopolita, sí. Total. Y luego te metes en las aldeas, como yo estoy viendo en una aldea con Sara, que somos 216 personas, y no es ni un pueblo. No tienes, no tienes ni tiendas. Tienes que ir con el coche para moverte a los pueblos de al lado para poder comprar o para poder tomar tu café al lado no, si ya lo vi, cuando te mandé los cascos para hacer estas transmisiones, la dirección que me diste la tuve que preguntar varias veces. Digo, seguro que está bien, porque no ponía ni, ni número ni nada. Claro, si solo soy 200 habitantes, pero eso, eso puede ser un poco triste o no. Cuenta. O sea. A ver, un poco. ¿Con es, cosmopolita? ¿Es un poco triste o no? Aunque supongo que los fines de semana se es escapada, ¿no? Los fines de semana, todas las OPER que vienen aquí a estudiar, hablo con todas porque los, los miércoles hacemos un meeting y nos hemos reunido como 16 OPER. Este miércoles pasado lo llevan haciendo hace años. En un pub ahí en la aldea donde vivo, en Kielbritel, no, en el bar en el pueblo al lado, nos reunimos como 16 OPER. Cinco son alemanas, dos son francesas y otras cinco son españolas. Oye, un inciso. Me gustaría, joder, para las próximas emisiones de los próximos sábados. Lo sepa la audiencia, vamos a intentar los sábados emitir con Susana desde Irlanda. A entrevistar a alguna de ellas también, ¿no? Para ver más visiones. Sí, pero bueno, eso ya se irá viendo sí, luz. Claro. Viene... Tú, tú, tú lo vas a intentar, ¿verdad, Susana? Claro, va a ir saliendo. Va a vivir, mira, por ejemplo, el miércoles éramos 16 en un bar. Y éramos alemanas, francesas, italianas. No, alemanas, francesas y españolas. Oye, pues avísame un miércoles de esos o cuando surja y conectamos. ¿Vale? ¿Tú sí. una risa, con un ratito de antelación, y yo te lo preparo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Sí. Vale. estas chicas perfecto. Viven, en, viven todas en aldeas, en pueblecitos de playa y todas, el fin de semana todas suelen hacer escapada, por lo que me dijeron el miércoles, suelen hacer escapada y suelen venirse aquí a las ciudad, pues a pasar el fin de semana y a, a tener más contacto con la gente, porque entre diario, la verdad, que es muy triste vivir en una aldea. Es muy triste, Luis. ¿Cómo, ¿Cómo lo sobrellevas tú, Susana, lo de la aldea? Pues, ¿Te, como ¿te puedo. ¿Te por, por la tristeza o, o te sobrepones? Me sobrepongo, me sobrepongo. Me sobrepongo como puedo, me sobrepongo. Me cojo el coche ya que la familia, mi familia con la que estoy, me ha puesto un coche porque si no, no hubiera cogido esa familia porque sería muy duro vivir ahí. Me cojo el coche y me voy a lo mejor pues, al pueblo de al lado, que está a 15 kilómetros, me tomo un café, hago la compra, quedo con Sara, que Sara vive Toma, en la misma... Cuéntanos, Susana, cuéntanos un día, día a día tuyo, allí, por ejemplo. Pues un día a día, por semana? ejemplo... ¿A qué hora te levantas? Un día entre semana allí, por ejemplo. Pues me levanto, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, los padres de los niños se van a trabajar a las 6 y media... Y yo pues a las 7 siete... te cuando ya se han ido ¿no padres. Sí. Madruga, ¿no? Madruga. Muchísimo, entran a las 7 al trabajo. ¿Y qué trabajan los padres en la aldea? No, claro. No, no, no, la aldea no. Tienen coche, le tienen una a la puerta y tienen que desplazarse la madre 30 kilómetros a quien sale, que es una aldea que está a 30 kilómetros de ahí, pero es una aldea con empresas y es una aldea pues con más habitantes. No sé si ¿Hay, igual, hay buenas bien. comunicaciones, ¿son buenas las carreteras que hay por allí o no? No, sinceramente no. Vale. Son todo, para que te hagas una idea, curvas y carreteras estrechas como si fuera Asturias o Galicia, una cosa así, todo muy verde, todo muy verde y todas carreteras muy estrechas. Pero debe es ser precioso todo aquello, ¿no? ¿Es bonito o no? Muy bonito, muy bonito. O sea, parece de cuento, Luis. Parece de cuento, todo muy verde, muy floreado, todo precioso. Unas casas de cuento, de hada, muy bonito. Si ahora, con los 20 días que llevas trabajando allí en Irlanda, con lo que ya sabes en estos 20 días, aunque ya sabemos que habías estado anteriormente hace años, tuvieras que volver a decidirlo, ¿irías o no? Para decírselo a la audiencia. Susana. Me lo pensaría no, Contando los bajones que nos has contado El vivir en la aldea lo, Contando lo bueno y lo malo, todo Y también contando lo que cuesta el nivel de vida ahí me lo, Si tengo que volver Ahora, volver a elegir, me pensaría el volver ¿Tu pareja cómo lo lleva? Porque Susana chicos, ha dejado a su pareja en Madrid ya Mi pareja espera. Hay días que lo lleva bien y hay días que lo lleva mal ¿eh? Me llama por teléfono que, que está muy triste, que tiene un bajón, que me echa de menos, que Alba se la ve muy triste también y ese día a lo mejor estoy yo un poquito mejor y a él le sobrepongo, pero el día que estoy yo mal me toca llamarle a él porque tenemos días que estamos muy revueltos todos. Hombre, supongo que al principio la adaptación, pero va a ir él allí, ¿no? A vivir allí o no. Nos contaste sí, en el él, otro video que iba a ir a vivir quiere, allí o no. Sí, él quiere, él quiere venir aquí ¿Quiere venir aquí buscando, a vivir. ¿Encuentra alojamiento o no encuentra alojamiento? Son caros. A ver, él, él quiere venir. Estamos mirando un poco alojamiento. Estamos mirando de precios, también para que lo sepa la audiencia, porque hay que decirle a la audiencia que Susana vive en la casa donde trabaja de UP. Pero claro, si te quieres ir a trabajar en Twitter, pues te tendrás que buscar el alojamiento. ¿Qué precios tienen allí los alojamientos, más o menos, Susana? Pues mira, aquí, por ejemplo, los alojamientos en Core, en la ciudad donde estoy hoy, pues mil euros, un apartamentito chiquitito con 60 metros. ¿Mil euros, ha, mil euros eh, en la ciudad, pero estamos hablando de la ciudad. O en Dublín, mil, dos mil, tres mil, pero menos de mil euros en la ciudad no hay nada. Lo he preguntado, lo he hablado con gente irlandesa, me he movido por Juan Carlos que quiere venir, he estado moviéndome, mirando, mil euros, a partir de mil, lo que quieras. Pero por debajo de mil no hay, ¿no? Lo que es en la ciudad, no, en el centro no claro, de la o sea, ciudad. O que haya, no, no hay habitaciones, no alquilan también habitaciones, pregunto. Sí, hay habitaciones, pero el precio real de las habitaciones no me lo estoy todavía, no le he preguntado. He ido directamente a preguntar por apartamentos para traernos a Alba y poder saber nosotros cómo está el tema. Pero vale, no, de bien, momento. No si me emisión, por fin, decir un poco el precio, el precio de las habitaciones sueltas, aunque eh, para Juan Carlos no, pero para alguien de la audiencia que tenga planeado y sepa ya. Para que se haga una idea, pero ya, muy buen dato. Sabemos que por menos de mil euros, un piso. Pero claro, ¿no? efectivamente. Sí. Y en la salud. ¿no? Un apartamentito, ¿eh? No piso, apartamentito de 60 metros. Vale. Bueno, pues, ah, si quieres añadir algo más antes de que nos despidamos, hasta el próximo sábado, o oh, oh, sí. entre semanas, si surge. Esas reuniones de Uber me, me han llamado la atención. ¿eh? Esas reuniones son meetings, se llaman meetings y es para conocernos entre nosotras, porque como vivimos en aldeas, para que no nos sintamos tan solas y a un lado, se hacen esos meetings hace años para intercambiar opiniones y esas cosas, para sentirnos un poquito mejor. Es, es muy buena idea. ¿Qué se comentan las de otros países, las de Alemania, las de Francia? ¿Notas alguna diferencia con las de España? Sí, la verdad que sí, muy grande. no tiene nada que ver, son diferentes. Muy A ver, diferentes. algo que tú hayas notado, así, entre nosotros. Pero, pero vamos, entre nosotros hablamos solo un idioma, cada una es de un país, pero hablamos solamente inglés. Es el idioma base para todas, porque como cada una tiene una nacionalidad, es muy complicado, ¿eh? Sí, claro, si tenéis que hablar en alemán... Pues... Si me hablan en alemán, como que me, me quedo más perdida de lo que estoy. Entonces, me sentiría todavía peor. Pues nada, Susana, si quieres añadir algo más, y si no, sí, pues le damos las gracias a todos los que nos estáis escuchando esta transmisión en Twitter, en Periscope, como los que nos veis en YouTube, y lo veréis luego. Pero si quieres añadir algo más, y si no, nos despedimos hasta la próxima emisión. Susana. Pues sí, quiero, quiero añadir un dato más, Luis, que me parece importante: que en el, en el centro de la ciudad, por menos de mil euros, pues no tienes un apartamento, a lo mejor eh, 800 mil euros, pues no hay menos, ¿no? Pero en las aldeas donde vivimos, he estado preguntando apartamentos por 500 euros en Quinsale, que es una aldea de 7.000 habitantes. Todos los apartamentos al lado de la playa, fuera del centro de la aldea, lo que es a un lado de la playa, está entre 400 o 500 euros. En Quinsale, en aldeitas de aquí alrededor, o sea, la gente si quiere venir y coger un apartamento tiene que ser a las afueras de la aldea. En la playa es más barato. Son Menor. más efectivos. Ese es un dato importante porque es ya la mitad de precio. Efectivamente, pero porque es una aldea, vive muy poquita gente y está apartada del centro de la aldea. O sea, vives perdido en el mundo, en el monte o en el campo. Y, y, no, y no está muy buen comunicado, ¿no? Nos ha dicho que las carreteras no son muy buenas. No, y tienes que tener coche para poder vivir en una aldea de estas, tienes que tener coche para poder ir al centro de la ciudad, o al centro del pueblo, necesitas un coche para comprar un paquete de tabaco o para, para cualquier cosa que necesites, un coche. El médico, ¿necesitas un médico? Pues el coche. Oye, ¿qué tal va lo de la medicina? Que nos dejaste preocupados en la emisión del, del otro día, que nos contabas que ir al médico solo para consultar cualquier cosa eran 50 euros. Efectivamente, yo fui, eso es un caso real, que no es mentira, fui al médico hace dos semanas para que me hicieran una receta que no me la, no me la han hecho. Porque hay algunas medicinas que se venden en España, pero que aquí el gobierno irlandés las tiene prohibidas. Y en España algunas las tienen prohibidas y aquí no, es un lío, es un lío. No todas las medicinas los ¿Y gobiernos, esto no, gobiernos las aceptan. No se soluciona. Si las compras en España las puedes llevar allí, ¿O, o si están prohibidas no las pueden ni llevar. Pregunto. No, si están prohibidas las puedes llevar, te las mandan por correo, como me ha hecho mi familia, me las han mandado por correo, han tardado una semana en llegar, correo más o menos rápido y me las han enviado por cajas pero yo he pedido esa medicina aquí y no me la han querido dar. En España está legalizada, aquí, por ejemplo, no. Y eso sí, me han cobrado 50 euros por ir a informarme si la medicina se vendía, por informarme solamente de eso, por pedir una receta y que al final no me la han dado, no me han dado la receta, ni me han querido vender la medicina, pero me han cobrado la consulta y la pregunta, 50 euros. Pues chicos, ya sabéis, si vais a Irlanda, cuidado con ese tema, que allí la sanidad no está como en España. En España, Luis, tenemos un manjar en medicina, no tiene nada que claro ver claro, con esto. Pero los sueldos no están tan, tan bien como allí. Bueno, también quiero aclarar una cosa, Luis, que los sueldos, aquí tampoco es que estén por los aires y trabajas limpiando A mesas. Ver, pues dinoslo, sabemos que los falta de tren cobra 2.500 más propinas una la, UB, la, UB, la jornada completa, ¿cuánto cobras, una azafata, una azafata como yo, diplomada en azafata de tierra, tres años estudié y con un nivel medio me cogieron. Ya lleva un año yo viviendo aquí en Irlanda, cuando me cogieron mi inglés era más o menos bueno, pero una persona que esté recién llegada de España o de otro país con un nivel bajo no va a entrar de azafata. Primero tiene que estar aquí un tiempo, yendo a clases a diario y trabajándose el inglés para subir un poquito de nivel para que te puedan coger. De eso se trata, de eso se trata, de estudiar a diario y subir el nivel. Pero si vaya con el nivel de inglés, a lo mejor si la cogen directamente. En la próxima emisión vamos a hablar todo eso, si te parece bien, Susana. Vale, vale, vale, perfecto. Oye, que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado nuevamente, veros los otros vídeos que tenemos de It's y sobre todo gracias a Susana que nos está contando su día a día allí desde Granada cómo como es todo. Susana, si quieres añadir algo más y si no, pues sí, ya nos despedimos. Quería hacer un inciso del vídeo pasado de la semana pasada, que hubo un pequeño debate en las redes, quería aclarar una cosa, que he preguntado aquí a los camareros estos que hay aquí, a los camareros que hay aquí, no sé si los veis, vale, les he preguntado sobre los sueldos y me han dicho que por limpiar mesas, clean the table, lo que es retirar un café echar la basura en su sitio, limpiar la mesa, entre 1.700 y 2.000 euros. O sea, los datos son reales. Yo lo gané hace años y son reales. Me la acaban de decir lo tengo aquí apuntado. 1.700 y 2.000 euros por limpiar mesas. Luego ya, si eres camarero, dicen que es un poquito más alto. Y luego ya, si quieres acceder a otros puestos de trabajo, Luis, como multinacionales, Twitter, YouTube, Microsoft, IBM, eso ya son de 2.000 a 3.000 euros, pero eso ya te piden otra serie de cosas. Otros requisitos, ¿sabes? Para cada trabajo te piden unos requisitos. Pero muy importante, para venir aquí con un nivel bajito de inglés y ponerte a trabajar en The table, tus 1.700 euros te lo sacas. Perfecto, Susana. Muchas gracias por el dato. 1.700, digamos, de base, sin nada. A ver si para el futuro nos podemos averiguar cuánto se podría ganar en, en un Twitter o en un Facebook trabajando ahí, con nivel de inglés y sin nivel de inglés, ¿vale? Si te pues bueno, nada, Susana, que un abrazo muy fuerte desde España y vamos a, a cerrar la comunicación. Si quieres, el próximo sábado hacemos otra emisión y si surge entre semana y te apetece, yo prometo estar dispuesto. Perfecto, si surge algo interesante entre semana que pueda aportar datos a la audiencia, que sea interesante, ya te lo, te lo voy comunicando. Perfecto, muchas gracias Susana, un fuerte abrazo desde España, de parte de mío y de toda la audiencia. Vale, Luis, un abrazo para audiencia y para ti también, que se te echa de menos, Luis. Me gracias. vienen muy bien, me vienen muy bien las emisiones ah. contigo porque me levantas el ánimo, Luis. Gracias, gracias. Dios, Dios. Chao.